Hola. ¿Qué letra continuaría la siguiente serie lógica? Después de las dos J, quiero decir. Te dejo unos segundos que entrenes la mente y en los comentarios tienes la respuesta correcta. Y el siguiente ejercicio.